Entonces lo, lo que nosotros tenemos que reforzar es de que primero que nada somos iguales al resto de todas las personas, segundo que tenemos que trabajar un poco en, en el tema de la gestión del conocimiento y, e indagar un poquito más en la neurología, que es lo que está hablando este caballero, de, de manejar el consciente y el subconsciente, porque ellos son los que nosotros vamos a ir creando nuestro propio futuro, dependiendo de las decisiones que le vayamos dando instrucciones al subconsciente. El subconsciente es el que toma todas las decisiones. Imagínate que, por ejemplo, el consciente puede tomar, supongo, cinco decisiones y el subconsciente como 16 millones de decisiones eh, al mismo tiempo, ¿ok? Entonces... Ahí es cuando uno tiene que empezar, tratar de entender de que el cerebro es una máquina maravillosa en la cual tú puedes lograr eh, hacer muchas cosas, pero sí siempre y cuando tú eh, la trabajes. O sea, mira, yo he estado hace nueve años metido en este tema y te prometo que todavía me cuesta llegar al subconsciente para eh, tener una relación, de hecho duermo con, uno, con unos audífonos en el que eh, me, me, me, me auto-hipnotizo para sacarme todas las malas vibras que uno tiene durante el día y al día siguiente oye amanezco pero como tuna, eh, no peleo con nadie, vivo feliz, eh, ando feliz, me siento tranquilo adentro entonces, yo les recomiendo de que traten de ver y escuchar estos videos, que se, lo, se, lo, se los mencioné la otra vez, porque les va a ayudar cualquier cantidad de, de salir de, de muchas cosas y, y tomar muy buenas decisiones durante la vida. Entonces, eh, bueno, como... como si eh, ya terminó eso, ¿alguien tiene alguna opinión con respecto a este video? Daniela. Eh, profe, yo me gustó el video porque yo tengo un hijo, así que me di cuenta que quizás no estoy implementando <ríe> la psicología como se debe cuando él se amurra o se enoja. Sí. Eh, ¿Te das cuenta? Ya, ya, te, ya te va a ayudar, digamos, a poder hacer eh, un, un acto que va a ayudar a, a esta generación que tú registe al mundo. ¿Te das cuenta? Entonces es súper bueno. bueno. Me alegro que, que te sirva. ¿Alguien más tiene otro ot otra pensamiento, opiniones, críticas? lo que sea, yo aquí aguanto de todo, golpes bajos o altos. El tema de no ser impulsivo y siempre ser como calmado a la hora de tomar decisiones es importante, que se, se lo tienen que explicar de pequeño a los lo hijos. Al adulto igual, siempre hay que recordárselo porque durante el día y durante la vida siempre van a haber mil emociones que van a pasar. Exacto. Y que siempre uno debe tener la mente fría al momento de decir algo o actuar. Siempre, siempre. siempre. Cuando uno contesta así en, en, en cólera, siempre vas a meter las patas. Yo me acuerdo que, supongo, que me, me han llegado correo electrónico en el cual voy a responder... Y sabe, al final digo, sabe, que no, no lo voy a responder porque sé que voy a la voy a embarrar. Voy a, voy a decir cualquier cosa eh, que, me, que al final... Eh, oye, la vida es muy corta, entonces tenemos que tratar de vivir en armonía entre todos. ¿ya? Y ahora con todo este tema de la, de la pandemia, como que la naturaleza nos pegó un, un martillazo en la cabeza para que despertáramos. ¿okay? Entonces tenemos que... Eh, Imagínate, mi hermana que está en la embajada, en, la destinaron a Argentina, lleva 57 días en cuarentena. ¿Y cuál fue el resultado de Argentina? Que tiene menos casos de COVID que nosotros y menos fallecidos. Nosotros que estamos, suponte, eh, experimentando distintas metodologías, pues hoy ya llegamos más de 30.000 personas con, eh, eh, con el virus. Entonces yo, yo pienso que es súper importante que, eh, hay que hay que tomar eh, decisiones ahora ¿sí? porque yo pienso de que si nosotros tenemos la capacidad de tomar esta oportunidad en el cual eh, estamos como... Porque hoy yo les, les puedo dar por escrito que nosotros no tenemos eh, información real de lo que está pasando en Chile. Los datos financieros de inflación, de crecimiento o de crecimiento, de desempleo, todo, nada, nada suma. A mí nada me cuadra, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso va a traer consecuencias porque no se está manejando bien eh, eh, las políticas públicas y privadas y lamentablemente eh, prevalece más el negocio al capital humano que, que es nuestro tema central dentro digamos, de la gestión del conocimiento y la responsabilidad social empresarial. Entonces, yo siento que... Ustedes tienen que eh, eh, enfocarse. Yo sé que tienen otros cursos, ¿okay? pero, pero son cursos como seminario, porque ya están terminando la carrera. Entonces, sí tienen tiempo para dedicarle un poquito a, a, a, a pulirse un poco más, digamos, en el tema de, de la mente. La mente los va a llevar donde ustedes quieran. Entonces traten de ver estos, esto, son cortos, son de 10 minutos generalmente, pero hay otros libros que, que tú lo, te puedes quedar durmiendo porque, porque, porque tienen mensaje subliminal, entonces tú te duermes y al final, al otro día, te lo sabes, okay Y los vas aplicando automáticamente como El Poder de la Mente, es un libro eh, muy bueno y eh, lo, lo, lo puedes escuchar en 40 minutos, imagínate, un libro de no sé cuántas páginas, pero háganlo, porque les va a ayudar cualquier cantidad a enfrentar todos los problemas que estamos viviendo hoy. Eh, Alguien tiene algo que decir, Yo creo que, más que nada, como lo decía el Esteban, hay que aprender a controlar las emociones porque uno, por mucho que tenga algún sentimiento, si toma una decisión en base a, a los sentimientos o las emociones, pueden salir afectadas a futuro. Por ejemplo, una decisión enojada puede que no sea la correcta. O una decisión... Mientras uno está alegre puede aceptar todo, siendo que no era la, lo mejor. Por eso hay que estar como neutro, como dijo usted para la toma de decisiones. Correcto, correcto. Oye, veo, veo que hoy día hay una eh, concurrencia bastante baja eh, de las personas que están eh, asistiendo. Eh, Tenían eh, otra otra clase. O, Trabajo. Sí, profe, es que es semana reflexiva. ¿Es semana reflexiva? Sí. Ah, sí, sí, pero los compañeros lo tomaron como vacaciones. Mm, ya. Por no. lo tanto no tenemos clases, profesor, sino que eh, reflexión con los profesores. Súper, entonces ya, pues, reflexionemos. Cuéntenme. Ah, el sí. otro, profe. Eh, en la primera clase solamente. No sé si me entiende, En el caso de tener dos clases en la semana, la reflexión ya. se va a hacer solo la, la, primera, en la primera clase. En la sí. primera, el día lunes. La segunda o sea, clase no va. No. Claro, la segunda Marte. clase se aplica, se aplica no, en la, la materia. No. La segunda clase no corre, no va. ¿Se suspende esa clase? No hay, clase clase. No hay segunda clase. Ah, segunda. Es, esta semana no vamos a tener clase. Ya. Claro. Es como una, un, un descansito. Sí. Es eh, un tiempo para reflexionar. Excelente. Bueno, ¿Cómo mire. ¿Cómo son las clases? ¿Cómo es qué nos gusta y qué no? ¿Qué se podría mejorar? Bien, Ese entonces... De... Entonces reflexionemos. Mire, yo les... Le, le, les puedo, les puedo decir eh, una reflexión mía, de, de mi parte, ¿okay? para, poder, para poder, suponte, eh, lograr las cosas que uno quiere en la vida, eh, la mayoría de las personas generalmente pone, un, eh, uno debería dar el 100% de sus capacidades para poder llegar donde quiere llegar, ¿ok? Pero, pero Chile no, no es un país donde la gente realmente eh, diga yo quiero hacer algo grande ¿ok? entonces eh, yo por ejemplo siempre dije eh, denme la, los trabajos a mí porque yo no pongo el 100% yo pongo el 300% de mí, de mi parte, aunque no tenga que dormir, suponte, en las noches. ¿okay? Por ejemplo, el, el, el certificado este que estaba, que tomé, eh, duraba seis semanas, yo lo terminé en ocho horas. ¿Ok? Y suponte, cuando lo mandé al rector, el gallo me dijo: chuta, oye, nadie lo ha terminado en ocho horas. ¿Ya? Entonces, yo creo que si tú, eh, claro, me regan aquí en, en mi casa, mi señora, todo, porque me dicen que estoy con mi amante, po, en la computadora, ¿ya? Pero, pero la computadora me ha llevado más lejos que, que no sé qué, porque, pues, gracias a la computadora he podido estar siempre eh, comunicado con todo el mundo. Entonces estando comunicado en todo el mundo a mí no me importa suponte si en Chile me toman en consideración o no porque a mí me, a mí suponte todos los premios que yo tengo son todos en el extranjero aquí en Chile no me han dado ni un solo premio de todas las cosas que he hecho y yo te prometo trabajo suponte duro pero disfruto la vida no porque suponte a mí me encanta lo que hago que ¿okay? enseñar la academia, la investigación y, ayuda, y ayudar a la gente vulnerable, a los pobres en especial, para mí es una pasión tremenda. Y, supongo, te, y si tiene que ver con temas económicos, pues uh, estoy muy Entonces estoy como de vacaciones todo el tiempo. Ya. Esa es mi reflexión. 300%. Quinto, 300%. Cuéntenme. ¿Qué no les gusta esta clase yo soy acepto todos los golpes, le dije así que, que tengo cuero chancho he visto muchas cosas mías ¿Profe? Ah. dale <risa> no, más que algo malo de la clase lo que dijo hoy de que íbamos a empezar a ver videos como todas las clases de Mente Rica, como para uh -huh. generar un, una conciencia en nosotros eh, suena súper divertido y como didáctico en otra clase de nosotros marketing estratégico el profe siempre nos pone casos de marketing que han pasado durante los años vale. y es súper entretenido como ver eso como que entre por los ojos eso, esos conceptos de, de didácticos a la hora de aprender y generar como conciencia en nosotros para futuro si tomamos alguna decisión también sea en base a ese video Vale, nos, estupendo nos, nos bueno. Yo, profe, a mí me gusta harto su clase creo que a esta altura de, de la universidad eh, hacía falta un ramo que fuera como el que hace usted y de la forma que lo hace usted porque si bien no, es, no aplica la teoría así como los otros profes, eh, lo hace de una manera como directamente poniéndolo en la vida real. Así que eh, es mucho más entretenido eh, tener una clase así. Y nos sirve para todo, para todo aplicarlo tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno, yo pienso que... Eh, mira... Sí, lo, lo, ¿por, qué, ¿por qué lo hago de esa manera? ¿Ok? porque suponte esa es la manera que a ti te, te educan en, en Estados Unidos por ejemplo ¿Ok? o sea a ti no te hacen eh, eh, primero que nada ustedes tienen que pensar que nosotros en, en los textos que nosotros leemos acá que nos dan en literatura en las universidades están súper obsoletos de, de, de todo. O sea, por ejemplo, si, si, tú, si a ustedes le tocó hacer evaluación de proyecto, evaluación de proyecto de Zapac, eh, ese libro ni existe en, en ninguna parte del mundo. Aquí yo creo que es el único país en el mundo que lo, que lo ocupa. ¿sí? Porque suponte hay sistemas y modelos de, de software. ...que pueden hacer la evaluación de proyectos eh, de distintos modelos... ...como el Crystal Ball, que supongo que ellos eh, tú ingresan los datos... ...porque todos los proyectos, supongo que es un modelo eh, que es eh, lineal... ...y es estructurado y, y pareciera que ese, esa evaluación de proyecto ...tú la pudieras aplicar en un proyecto de minería otro social, otro de vivienda. No, todos los proyectos tienen distintas metodologías y tienen distintas aplicaciones, entonces tú tienes que ir variando de acuerdo a el proyecto en el cual tú vas. Imagínate en una ONG, ¿cómo hace una evaluación de proyecto de una ONG que es fines de lucro? Es imposible. ¿OK? pero sí se gana dinero. ¿Ya? Entonces, por eso que, que la forma en, en la cual yo les hago la clase, eh, obviamente, o sea, parece que los profesores la, la han ido tomando de una manera, eh, digamos, eh, porque ya, ya me lo han dicho, o sea que hay muchos comentarios de, de, del estilo en el cual yo hago la clase, porque sí, sí les entrego teoría, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero sí les entrego teoría, ¿sí? pero les hablo más por parte de la, de la experiencia que uno ha tenido profesional, para que veamos, ahora el ideal sería poder hacer caso de, de reales, ¿sí? de cosas que han ocurrido, pero en la gestión del conocimiento no hay mucha información en español, casi todo está en inglés y es súper difícil encontrar casos, digamos, en el cual pudiésemos analizar en español. Entonces, eh, qué bueno que les guste esa, este, este modelo y vamos a continuar así. Y como les dije, yo soy súper flexible y lo que me interesa a mí es que al final del curso ustedes me entreguen su opinión. A mí me interesa la eh, crítica constructiva y donde puedan aportar algo eh, hacia ustedes mismos, porque el aprendizaje es para cada uno distinto. ¿okay? Algunos lo van a tomar de una forma, otros de otra, pero en el conjunto de todo van a poder estar comunicándose porque para todos se conversó a, absolutamente lo mismo y el respeto, digamos, es la base de todo esto. Siguen, siguen pelándonos, yo lo escucho. Ah. No, profe, que la manera en que usted imparte la clase es distinta a como lo hemos hecho en todos los ramos. Su clase es más como una conversación que estar... Va a ser un profesor que te esté bombardeando de... Información. Así que termina siendo como un método más grato aprender porque así uno pone más atención que estando recibiendo, recibiendo, recibiendo todo el rato. Es, es, es, bueno, de eso se trata. Porque supongo que si, si yo me puse. Mira, yo, yo he visto profesores que leen libros ¿okay? eh, en frente a los alumnos. Entonces, esa cuestión para mí es nefasto cómo le estás leyendo eh, algo o sea desde mi punto de vista lo que tú tienes que lo que tú tienes que entregarle es lo que tiene aquí dentro del cerebro y por eso es que suponte yo, no, yo, yo puedo estar conversando con usted porque le estoy entregando eh, lo, mi experiencia ¿okay? y, y cuando ustedes quieran saber cómo resolver un problema por ejemplo, a mí me ha tocado acá en en Chile, tener que liquidar empresas en las cuales su monte ha sido caótico porque los gerentes roban millones y millones de dólares en empresas multinacionales y lo he metido a todos presos y no, no tengo ninguna pena. ¿sí? O sea, yo creo que me andan buscando y, y por ahí si me encuentran, me van a encontrar tapado con diario en alguna parte y se murió el profesor por haber metido preso a todos estos corruptos. ¿ya? Yo, profe, creo que eso es como lo que más nos falta a nosotros como estudiantes en los ramos, como experiencias de vida. Porque si bien los profes saben mucho la teoría, no saben explicar todo, pero la experiencia de vida, el de cómo hacer algo, eh, de cómo usted, por ejemplo, llegó a Estados Unidos, dio todo por estudiar, eh, las, co las cosas en las que falló usted, como de los errores aprende y todo eso, como que no lo, no lo hemos visto como que aún nos falta ese conocimiento de perspectiva de vida que tienen los profes, de cómo poder surgir en el mundo laboral, en cómo ser un mejor profesional, claro. que al final nosotros igual aquí tenemos dos prácticas, pero las prácticas igual son súper limitadas en lo que uno hace. Claro. Entonces ya después saliendo a un mundo laboral ya como profesional, ingeniero comercial que tiene que tomar decisiones, igual como que nos va a faltar esa experiencia que siempre te piden en los trabajos. Y como que un profe te hable de eso, igual es, es bueno y te hace, gener, te hace generar una idea de lo que, en lo que tú vayas a salir y vayas a afrontar. Y creo que en eso igual como que estamos al de como universidad, yo creo, en el tema de sí, tú irías un alumno, pero que vaya a ser un profesional y vaya a ser ya gerente. Pero aún estás en la burbuja de, de la teoría de todo lo que es la, la vida, en el sentido de que no conoces tanto el trabajo. Y escuchar experiencias de eso es, mucho, es gratificante el momento de tener un concepto de lo que cuando tú salgáis de la U, que vaya a tener que hacer? Exactamente. Bueno, mira, yo yo yo por suerte tengo eh, eh, tengo tres hijas y dos de ellas salieron súper mateas y están en la, en la Universidad de Chile estudiando Psicología y la otra está estudiando Antropología. Y, y imagínate, o sea, la, la más chica, ella, supongo, quedó en antropología, pero en la católica. Y cuando le dijeron, ay, ya está en la católica, mi hija dijo, no, yo con los curas no tengo nada que ver, así que, no. Este año me pongo a estudiar solita, porque los, los institutos estos universitarios que, que hacen... Eh, se sacan plata nomás y no aprendí absolutamente nada. Y se, se preparó sola, sola. Y sacó el mejor puntaje en la Chile, quedó primera y se quedó con una beca. ¿Ya? Pero para que te des cuenta, o sea, yo jamás las he obligado a estudiar. Nunca, pero nunca. Pero estas esta chicas, su monte, se leían tres libros a la semana. ¿Ok? Igual eh, con internet, viendo películas, los juegos, todo lo que ustedes pero los tres libros no se los quita nadie. Entonces eso a ella les dio mucho conocimiento y realmente eh, si ustedes buscan en LinkedIn eh, está el discurso de despedida porque eh, a mi hija le tocó eh, es, es, la eligieron como le gustaba mucho la, la filosofía ¿bien? entonces ella llegó y le dijeron bueno esta pero tú tienes que hablar de este tema ¿bien? y ella le, le dijo al director sí sí no se preocupe yo no voy a hablar pero cuando ella tuvo que hablar ella tenía el segundo discurso de lo que ella quería decir y dejó la, la Creo en el colegio. <risa> que todo el mundo. Y el yo aplauso al final, ¿eh? Porque realmente eh... no sé si tengo el... voy, voy a ver si lo tengo. Dejen, dame un segundo, ¿ok? Dime un segundo para buscarlo y lo leen. ¿Ya? Y se van a identificar ustedes, ¿eh? Esperen un segundito. ¿Les parece? Sí, profe, no hay problema. Sí, voy, a profe. Bueno, aquí lo encontré. Y se los voy a pasar por el link. ¿Ok? A ver. Eh... Este antes lo voy a pasar a ti porque yo creo que que honestamente, ah, aquí hay uno en el medio. Sale su monte. Ya está, antes lo voy a mandar a ti aquí. Ya, profe. Y tú compartes el al resto de la gente. ¿Llegó? Esteban Esteban ¿Sí? estoy compartiendo aquí en el chat Ya yeah. Mire leanlo. okay es cortito, pero va directo al hueso a los a los o sea a los, criti a los que critican a los profesores. ¿Ya? Y eh, ella eh, no dice nada de lo que la gente pedido que ¿Okay? Entonces eso me dio mucha risa porque realmente fue. Sí. a orgulloso <risa> ah orgulloso. Es un papá orgulloso. Léanlo Le, y cuando terminen me aviso. Profe, yo sí comparto la opinión de su hija respecto a lo que dice sobre que en los colegios no se están entregando las herramientas que se necesitan realmente o la metodología no están haciendo las madres. Tiene toda la razón en eso. Bueno, ese ese, ese discurso te digo que dejó la crema, porque, o sea, mandó a la punta del cerro a todos los profesores, pues. le dice que son e in, e inútil lo que les enseñan, porque al final salen del colegio y no salen nada, no salen nada. ¿eh? Sí, ah, entonces eh, es más o menos lo mismo que ocurre, digamos, en, en la universidad. Eh. O sea, a ti te preparan, yo no sé para qué, porque, o sea, si lo, lo que te deberían estar en, enseñando es que tú sales y te ponían a trabajar de inmediato. O sea, no sí, igual estar... pienso lo mismo que dijo la Esteban, que siempre he dicho que en la universidad a nosotros nos enseñan mucha teoría, tanto libro, y quizás que pueden estar hasta obsoletos, pero los profesores se encargan de, de entregarnos el contenido actualizado, sin embargo, eh, ¿nos falta el contacto con la realidad? Como, falta. como lo que dice usted de su clase, que es lo que nos faltaba. Algo más de experiencias, conocimientos, así más. La forma de, de, de cómo lo entrega usted es muy distinto, se aprende muy distinto. Es, es son crítico, cosas que nos olvidan, claro. es, es crítico, ¿me entiendes? O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan eh, dar con fundamentos reales y no como esa gente que tú le preguntas y te dicen cualquier cosa y al final. Eh, Tú no sabes si es verdad o no. Como lo que está ocurriendo hoy, eh, viendo al ministro de salud que nadie eh, tiene credibilidad en él, por ejemplo. ¿Eh? ¿Alguien más tiene algún comentario? Profe, También. yo encuentro no, Elizabeth. que Elizabeth, sí. Sí. no se preocupe. Encuentro que también hay una parte súper importante con respecto a los profes de como la vocación de en verdad como disposición de ambos, de parte del estudiante y del profe de como el querer aprender más, pero no todas las personas también son así, no todos van a andar pidiéndole a los profes así como profe, de más materia, síganme enseñando porque al final yo pienso que cuando uno quiere algo, busca, eh, como no sé, si quiere conseguir algo lo va a buscar. Sí. A eso me pero también está la disposición del profe de, en verdad, ser profe por vocación, porque es lo que le gusta. Pero igual siento que es muy difícil, no sé, no sé en verdad cómo será en otros países, pero por ejemplo acá que el sueldo... Para mí los profes son como un pilar fundamental y que se merecen ganar más de lo que ganan actualmente. Eh, eh, es, es la santa realidad, pero lamentablemente, mira, con, con toda la plata que tienen lo, las familias millonarias de este país, realmente tú le podrías pagar un, un, una, un salario súper bueno a los profesores, pero lamentablemente... No, no lo hacen, no, no hay una disponibilidad en, en que el, el profesor se sienta cómodo porque el, el profe también eh, tiene a veces tiene que hacer o sea, más cursos de los que les corresponde para poder pagar las cuentas. Entonces... Para ellos también es difícil y a lo mejor por eso suponte no tienen ningún sentido y les da lo mismo, suponte si ustedes aprenden o no, no aprenden. Yo, yo no sé, eh, eh, no, no puedo criticar a, a los profesores porque eh, suponte no, no es mi caso. Yo, yo ya me gané mi dinero porque eh, lo, ahora lo hago, digamos, en forma... Eh, eh, como no, me, no no quiero dejar eh, no quiero dejar de entregarle mis conocimientos a ustedes para que puedan suponte el día de mañana tener éxito. siempre igual creo que hubiese sido eh, mucho mejor esta clase, obviamente, de forma presencial, porque hubiese servido más para poder interactuar entre nosotros. De repente, cuando usted habla también, todos nos quedamos callados, pero yo sé que, que muchos estamos en realidad opinando, pero en nuestras cabezas. Cuando usted dice algo y nosotros así, ah, tiene razón, pero opinamos, y en verdad nos falta apretar el micrófono más para, para poder interactuar más con su clase. Bueno, yo les pido que lo hagan, de verdad, porque suponte, eh, acuérdense, yo también aprendo de ustedes, porque eh, la gestión del conocimiento es de que tú tienes que estar en un continuo aprendizaje para poder mantenerte al día. Si el día que tú dejas de estudiar, te vas a quedar totalmente out del sistema. ¿okay? Entonces, es importante siempre. Yo no dejo. Entiendes, de estar leyendo artículos, estar viendo la, la, qué es lo que está pasando, digamos, con las la economías. Imagínate que estoy estudiando economía espacial, ¿ok? Ya, ¿quién estudia esa cuestión? ¿Ustedes creen que no vamos, a, no vamos a estar explotando los minerales, en los meteoritos? Eso, eso va a pasar. Sí, sí, he dicho, ayer creo, antes de ayer estaban mostrando como el mapa geológico de la Luna. Imagínense. Sí, vamos a tener que hacerlo. Sí, no, no, no, no podemos seguir acá, ¿me entiendes? O sea, eso va a ocurrir. Estoy, estoy suponte metido en cursos de satélite, porque me interesa la economía satelital también. Entonces, porque para allá vamos. ¿ya? Chile, Chile, imagínense yo me conseguí un satélite que trajeran para Chile, costo cero. ¿okay? Y el gobierno firmó la carta de intención, porque no le costaba, pero ellos, nosotros con el, la desconfianza que tenemos aquí en Chile, el gobierno dijo, no, pero aquí tiene que haber algo detrás. ¿okay? Algo, no, no me suena bien que sea gratis. Pero yo le decía, si, no es que sea gratis el momento que los países, supongo porque ellos tenían un satélite en Asia y otro en África, donde habían reducido la pobreza a cualquier cantidad, entonces mandaban señal Wi-Fi a, a los lugares donde no llegaban las, las, las empresas comerciales y ahí les entregaban un tablet con una, como una especie de plato de, de té, ¿okay? Como que era la parabólica. Y ellos podían recibir la señal Wi-Fi gratis y podían conectarse al Internet para recibir educación, servicios médicos y también sumamente alertas tempranas de algunas catástrofes. ¿Okay? Y, ellos, y, y ellos querían que el hub, o sea, donde se controlara todo el dinero que se iba a recaudar de satélite, estuviera aquí en Chile. ¿Okay? Bueno, al final el subsecretario aceptó la propuesta y mandó a la convención en Ginebra a tres, a tres representantes de Chile a que fueran a firmar el nuevo protocolo, porque la nueva generación del el 5G que se está hablando, tiene otro, se transmite en, otro, en otros megahertz, y tú tenías que suscribirte a eso, y tú me vas a creer que los tipos se fueron a un centro comercial y andaban comprando cuestiones, en el centro comercial y no firmaron el acuerdo. O sea, nosotros nos quedamos fuera de poder entrar al 5G. Eso, eso que nos dicen que vamos a entrar al 5G es, es mentira, si no nos firmamos. ¿okay? Lo que sí tenemos súper claro es que vamos a tener eh, este fibra óptica que está por todas partes, ¿okay? y eso es lo que se está desarrollando como estrategia de telecomunicaciones en Chile, pero que, que podamos ingresar como están ingresando los Emiratos Árabes, que ellos ya tienen sus satélite en el aire transmitiendo en 5G, a nosotros, uh, olviden, o va sea, cualquier cantidad de años a que nos vuelvan a considerar. Bueno, los tipos, los tres, los tres señores los despidieron, obviamente, porque me llamaron a mí desde Ginebra y decían, oye, ¿dónde está la, la representación chilena? sé no, no tengo idea, pues deberían estar ahí Sí, están acá los tres puestos Dice Chile, Chile, Chile Pero y no hay nadie O sea, se imaginan A, la, a, lo, a, lo, que, a lo que llegamos nosotros de, de, Somos tan pajarones de, de, de no suscribir un acuerdo De esa manera Entonces, bueno ¿qué, Yo no puedo pelear contra todo Chile ¿Bien? Entonces al final, claro Mando cartas fuertes al Congreso, mando cartas fuertes, suponte, publico cartas en, en los diarios libres, digamos, que, que te pueden eh, escuchar y, y publican las cartas. Yo, por ejemplo, suponte siempre a todos los alumnos que, que tengo clase y, y los ensayos que recibo, que son, son bastante buenos, yo les pido la autorización a ellos para publicarlo y se han publicado en, en un diario en, en la Araucanía que el tipo le da lo mismo, su que no tiene ningún color político y el público. No. Si tienen un día tiempo, lean, se llama Tiro al Blanco. ¿Okay? Lean, lean, los, lo, solamente con los puros títulos se van a quedar de espaldas. Felipe, está ahí en silencio. No, profe, le decía que con los títulos íbamos a quedar peinados. <ríe> sí, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, entonces, miren, bueno, la, este curso reflexivo yo, yo siento de que eh, eh, es bueno. A mí se me había olvidado, la verdad, de las cosas que yo ese día cuando se hizo la reunión y que se, se habló de estos cursos reflexivos, reflexivo, digamos, eh, y miren acuérdense que yo soy de un profe de, de 15 minutos me gusta una reunión de 15 minutos pero no de 4 horas fui a Santiago porque tenía un compromiso y cuando volví todavía estaban en la reunión y pero ya habían hablado de este tema ¿ya? entonces yo les dije estoy de acuerdo en todo <risa> pero, pero ya sabía de lo que iban a hablar ¿eh? las mismas cuestiones que había que a entregarle más trabajo a los alumnos, más literatura, las mismas cuestiones que estamos hablando que no se tienen que hacer, ¿ya? Ellos, dale, hay que, no, que más ensayos, más eh, exámenes, tienen que leer obligatoriamente cosas. Oye. Por eso bien. estamos llenos de trabajo. Claro, si entra por aquí, te sale por acá y al final no aprendes nada, porque su que lo aprendes por el día. En cambio, una conversación, una clase de práctica donde tú intercambias, a ti se te quedan las cosas, porque tienes fundamento para poder conversar con las personas y decirle, decirles, Sabe, oye, está equivocado porque su monte neoliberalismo, eso no existe. Chile no es un país neoliberal, es una economía libre, abierta. Mixta, porque mezcla la política monetaria y la fiscal. O sea, ¿qué más que eso? Esa reunión de cuatro horas fue como un debate de cómo tenían que hacer las clases entonces entre los profes. Claro. Exacto. Pero habían, habían, habían unos profesores que eran, digamos, eh, a la antigua. Pero no, tú no los puedes cambiar. Por suerte que ustedes están en quinto año ya y no se tienen que preocupar más de esto, de estos gestorios, de pero al final eh, lo que tienen que aprovechar de aquí es ahora lo que estamos lo que estamos hablando. O sea, ustedes tienen que salir adelante y a un mundo nuevo, totalmente nuevo, van a tener que partir de cero. Si la, la embarrada está recién empezando. Ya, ya que vienen las noticias, el sótero del río ya no tenía capacidad. ¿sí? Y, y lo otro más importante es que la economía, con la pandemia, yo no sé por qué utilizaron este, este modelito de ir eh, testeando distintos lugares cuando debíamos haber hecho como Argentina cuarentena total. Y, mi hermana ya 57 días en cuarentena. ¿Ok? ¿sí? Pero llevan mucho menos casos que nosotros y mucho menos muerte Lo que yo siempre pensaba es que están priorizando la productividad antes que la salud del, del pueblo. Pero por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo, yo, eso para mí es un. O sea, mira, yo conozco hartos parlamentarios y realmente. Eh, ni siquiera saben lo que es un factoring. o sea, yo le digo, oye, ¿cómo no vas a saber lo que es un factoring si todas las empresas, las pequeñas y medianas empresas, como les pagan a 60, 90, 120 días, no tienen plata y tienen que factorizar las facturas para poder pagarle a los trabajadores y hacer esas cosas? No, y, ¿Qué es lo que es un factoring? No tengo idea, me dijo. Pero le dije, pero... Si tú eres diputado, tenés que saber por lo menos cómo funciona la cuestión en Chile. se risa, se risa. Pero claro, así después son eso profe. contratan tanto asesor ¿Y, y contratan El, cualquier gente Mi papá trabaja en Coelpa, en los colores del Pacífico, de cerecita, en la función de las pinturas. Po. Sí. Y estamos con cuarentena total. Y le dijeron que tenía que trabajar igual porque las pinturas son un bien de primera necesidad, porque son oh. químicos. Esa fue la respuesta, y tiene que ir a trabajar igual. Dijeron que caían en los bienes de primera necesidad al momento de ser químicos, pero que en esta altura ¿quién anda pintando cosas? <risa> la, la gente no. va a distraerse, pero no es primera necesidad, ¿no? No, y además que tuviste que este que hay Sebastián Piñera vetó las, eh, los graffiti y todas esas cuestiones de andar pintando las murallas, así que nadie, nadie va a pintar ni siquiera una casa, bro. o sea, eh, yo, yo no he visto a nadie. Entonces, eh, realmente, mira, por eso que te digo, o sea, se toman decisiones súper, súper malas, porque si tú tuvieses la capacidad de poder hacer las medidas, hacer las políticas de tu empresa, del país, a la medida, digamos, o sea, que tú puedas predecir el, el rumbo, digamos, de tu empresa, con el Business Intelligence, que son herramientas que se están usando hoy, porque el Business Intelligence lo que hace es tomar la información que tú tienes de tu empresa y muestra gráficos, donde tú tienes que... Se los voy a mostrar en, en estos días para que ustedes vean, o sea, van a, se van a fijar. Por ejemplo, la mayoría de la policía en el, en el mundo, ¿ok? Ellos gastaban mucho dinero porque los centros y los focos de delincuencia estaban en ciertos lugares, ¿sí? pero gastaban tanto dinero tratando de cubrir eh, todos los lugares para poder, suponte, contener la delincuencia. Y dijeron, pero ¿para qué vamos a hacer esto si realmente sabemos que suponte en tal punto porque es recurrente un, un ladrón cuando va a robar vuelve siempre al mismo lugar entonces estos tipos con los modelos predictivos calculaban más o menos la fecha y entonces estaban esperándolo cuando iban a aparecer los que hay llegan y pum los agarraban lo están a, aplicando en Río Janeiro lo están aplicando en Nueva York lo están aplicando en una cantidad de países pero tremendo porque eso es la, el business intelligence, o sea, prever antes de tiempo, para ser reactivo, no proactivo. ¿Okay? Aquí se duplica la información de una cantidad impresionante, porque suponte todos los ministerios tienen la misma información, ¿Okay? y, y supongo que los bonos que nosotros estamos se están entregando hoy en, en Chile, a lo mejor el Serviu o el Ministerio de la Vivienda le está dando bonos, suponte, duplicadamente a muchas personas y no a los que realmente la, las necesitan. Pero como no comparten la información, entonces obviamente hacemos un doble trabajo. Eh, doble contabilidad se llama eso en términos contables. ¿Ok? Haces dos cosas y suponte, no beneficias a todas las personas. Gastas dinero de más que yo creo que ese dinero que demás, ellos saben que lo están haciendo. Entonces se lo llevan para la casa, los compadres, ¿no es cierto? ¿Eh? Y se quedan piola Se ríen ustedes nomás, pero es la verdad. O sea, antes, antes nosotros creíamos que Chile era un país no, que no era corrupto, pero y al final, no estoy diciendo que seamos todos corruptos, pero sí hay gallos corruptos. Estaba bien oculto, ¿no? Claro, estaba bien oculto. No. ¿Qué otras, ¿Qué otras cosas más piensan ustedes? Profe. Muchas cosas. Sí. Yo tengo que decir algo, no hay que ver, salgo súper de su hijo, pero es que era para avisar que me voy a desconectar, que no podía estar más conectada, y más que nada decir que eh, me hubiese mucho gustado que esta clase haya sido presencial por todo lo que dijeron los chiquillos, que es una clase súper diferente a la que todos estamos acostumbrados. Si ya es como latero, por decirlo así, estar frente al computador y escuchar que los profes lean y lean los PPT, eh, usted lo hace súper diferente, lo hace súper entretenido y me dio lata como que, o sea, no que me dio lata como que mis compañeros todos los demás, porque siempre somos los mismos conectados, eh, no, no se conecten tanto, porque se pierden una gran oportunidad. Así que eso, profe, y disculpa que no me, me tengo que desconectar, y gracias por, por hacer sus clases entretenidas. Sí, bueno, de, de hecho estamos ya pasados, porque de horas son la, un cuarto para la una, así que se nos pasa el tiempo volando, ¿se dan cuenta? Cuando las cosas son entretenidas, se hace corto el tiempo. Así que, bueno, yo no sé. Eh, el jueves no tenemos clase. Ya. Entonces nos vemos de este martes al otro. Yo ya había agendado la. ¿Tienes sin micrófono Felipe. Ah, ya, nada. Oye, eh, entonces. Eh, ¿Cuándo cae la próxima clase? Yo la tenía agendada ya, entonces caería el, el 19. Tendría que ¿Okay? ser el próximo martes. Sí, profe, martes 19. Ya. Nos vemos entonces el martes 19. Disfrútenlo. Ya, sí, profe, gracias a usted igual. Y si tienen consulta Yo, igual, profe, mándenme sí, sí, correo, whatsapp, lo que sea. Ya, ¿okay? sí. sí. profe. Muchas gracias. Ya, cuídense. Chao, profesor. Chao, profe, está bien. Thank <laughs> you.